tener ese recurso y que no lo conozcan uh -huh. es algo como siempre, hemos dicho no somos profetas en nuestra propia tierra es un recurso increíble tenerlo aquí en Puerto Rico de hecho llevan mínimo 15 años de experiencia en este tipo de, de eventos evento, wow. y uno de ellos ahora mismo es para los países. Okay. Y él pues, estaba ahí como que medio tímido, como que, como que obviamente estaba haciendo cosas que él podía, que podía aportar para hacer el equipo más eficiente y todo eso, pero no se atrevía a decir nada, porque no era nadie claro. en ese momento. ¿Y cómo, cómo es el nombre de William? ¿Qué se llama. Medina. Finalmente se atreve ¿verdad? A, a, a decir varias sugerencias que él entendía que podían ayudar al equipo a ser más eficiente. Y ese año rompieron el récord de cruzar Estados Unidos este, por 24 horas. ¡Wow! Y se creó, ¿verdad? Él creó un sistema que hoy en día es como que lo, la, la. ¿Cómo dicen eso? El estándar para este tipo de carreras. Y no le pusieron su nombre. Tiene el nombre de, de la otra persona que era el capitán en ese momento. Ey, ajá, pero el ajá. sistema lo creó un portón. Como siempre pasa muchas veces esto. Pero, pero sí, eh. entonces, pues por recomendación de él, él entendía que. Que no que, podías hacerlo diciendo. él diciendo. Él me decía que sí, que si sí, yo quería hacerla y de vuelta, porque él me iba a ayudar como quiera. Pero, pero que él entendía y me recomendaba que con más tiempo se podía organizar mejor la cosa, se el, podía entrenar mejor. En el, el entrenamiento, realmente estoy. Estoy bien, pero sí, esta práctica me ayudó a ver qué otras áreas tengo que cambiar, por ejemplo, lo que es eh, la nutrición. qué arreglos tengo que hacerle a la nutrición para no tener problemas, porque obviamente el evento va a ser dos días. ¿Ya has pensado en cambiarle de alguna manera el radio de relación de cambio para las cuestas? ¿Hacerla más llevadera o mueres con ese? pero con esto pues, realmente no suele cambiarle mucho, muchas piezas a la bicicleta menos que se rompa algo. Este, so, por ejemplo, esta la hice con un 28. Este, ¿Y, y, y no te tuviste que bajar en ninguna cuesta. No, oh, no sé. este, este. Quizás es lo más loco, ¿verdad? No, no lo digo por el sonar no arrogante ni nada por el pero físicamente para mí fue pues fácil. ¿Sí? Por, no porque yo sea bueno, sino por, porque entrené, me preparé ¿Ah? clientes, No yo solo, verdad, pero que coach, que el plan que hizo de entrenamiento, pues realmente rindió fruto el día de, del evento ah. Y lo pude notar este, pero sí lo que puedo decir es... ¿Te sentiste bien? No solo eso, era más como que como el cuerpo mismo se hizo tan sí. eficiente que literalmente yo voy a subir una cuesta y quizás está un poco pues, la de... La de la, bueno, una puesta empinada, una cuesta larga el cuerpo pues, obviamente se cansa pero llega arriba, te para, corre de pie en un par de minutos, qué sé yo, en lo que baja, cuando llega la otra cuesta ya el cuerpo literalmente explotó toda la vida y es como si estuviera empezando desde cero. Cuando dices que corres de pie, ¿qué te refieres? Se te en piel, la que la sangre fluya y literalmente lo que yo, algo que yo obviamente no me esperaba, yo esperaba que con cada cuesta iba a estar más cansada y qué sé yo, pero me voló la cabeza ver cómo literalmente el cuerpo se, re se reseteaba el mismo y eso pues obviamente si yo hubiera tratado de hacer este evento yo por mi cuenta simplemente entrenando corriendo un montón pues no iba a poder tener ese tipo de preparación verdad porque hay ciertas cosas que yo no conozco que pues tener un power que me no por ejemplo, ahora mismo, este tipo de, de entrenamiento, que es literalmente super suave, realmente tiene más impacto en yo poder eh, que mi cuerpo se, se vuelva más eficiente a yo simplemente irme a subir montañas todos los días, que es lo que me gusta. Exacto. <risa> este, Estamos en el mismo mapa. Por eso, ¿verdad? Eh, no lo digo para, para... ah, no, como que fue un no No, no, no, tranquilo. Yo eso... Encontraste tu punto de eficiencia Esa es la palabra eh, Es algo que no mucha gente entiende Y no necesariamente más es mejor eh, A veces nos tenemos que sacar de la cabeza El millaje Y la elevación Y sacar días para hacer esto Espera, tú que tú saliste de Mayagüez. Eh, ¿De qué parte de Mayagüez saliste? De la playa? El litoral. El litoral, igual que nosotros que salimos del malecón de, de Naguabo. Esa vez salimos del malecón de Naguabo y terminamos precisamente en el litoral, al lado del parque Isidro García. So, básicamente la, la ruta que yo hice... Este es la, la ruta panorámica que la construyó Luis Muñoz Marín, creo que como en el 1974, algo así, o sea, sí, tú, tú hiciste la ruta panorámica de cero al, al final, exacto. o sea, exacto. lo que es toda la ruta panorámica. Todo, todas las calles, sí. Eh, todas las carreras, exacto. Sí, que la ruta panorámica definitivamente empieza en Yabucoa, porque ellos empiezan allá por el litoral y suben las montañas, la pica y eso. O ¿Esa la subiste? ¿O? ¿O -tú, ¿tú fuiste por la no, literalmente toda, toda la, la ruta, todas las okay. toda la calles. Este, el lo que estoy diciendo, él fue a, en su tiempo, cuando él documentó la, la ruta, fue a los archivos, donde no estaban los planos originales de, de la ruta. Wow. Y la, la, Interesante. la trazó y después la digitalizó y eso fue lo que estuve usando para, para esto. Ah, no, no, no, ustedes fueron, entonces <ríe> entonces el, fueron eso, a nivel modo, es... modo, como diríamos, modo docente full, bueno, a nivel de universitario y todo profesional, no, eso era, científico. Eso fue él que la trazó otro día en, hace años, no sé cuándo fue, pero que ya él la tenía en, en récord. Yo literalmente hasta dos semanas antes del evento lo único que tenía de referencia era Wikipedia <risa> y que, ahí te dice como que fueron las carreteras y literalmente en, en Strabo pues fui carretera por carretera tratando de bloquearlo. Okay. Y básicamente cuando yo se la envío y él la revisa me dice como que está más o no, menos, pero hay unas carreteras que no son parte de la cuenta oficial y te falta la vueltita esa de Yabucoa que es parte de la ruta oficial y yo no la había puesto en el mapa. Sí, eso me estuvo bien curioso, porque yo dije, contra, yo, yo vi el mapa y vi la ruta como la que está pero si ya llegó, para que está dando esa vuelta, o sea... Sí, eso es parte también de, de la ruta oficial. Es como que como que un, una ñapa, yo sea, pero ¿por qué le está dando esa vuelta? Y yo, bueno, es el trazo de la ruta así, la va a hacer así. Oye, yo vi una de las fotos que tú enviaste. Eso fue Cerro Punta. Que dejaste allí un poquito del almuerzo o del desayuno. Ah, sí, sí. Sí, básicamente. Yo, yo, no, yo no como nada en la bicicleta. Yo literalmente solamente voy con. Líquido. Líquido. Y entonces. Y esta es parte de lo que. Tengo que mejorar para el evento grande. Es que literalmente. ¿Y es que con él? Mi... No necesariamente, no, no, no porque literalmente no me dio hambre, pero sí, y esto era algo que él me estaba comentando la semana pasada, que Mi plan era pues, la, tomarme una botella por hora. Y él me estaba diciendo, hey, durante el evento, ¿verdad? Pues ese fue mi plan. Una, una botella cada hora. Este. O sea, una botella que se te acabara en una hora, no que pararas a tomarte la botella no, de por Realmente simplemente una botella por hora y algún carro siguiendo, que yo le daba la botella sin bajarme y ellos me daban la, la, la nueva botella y cada botella pues se supone que tenga como 300 calorías, 340 calorías. O sea, yo... Esa era la botella de, de... ya con la fórmula. Exacto, ellos... Yo le dividí las porciones a ellos de... de... De tu gel y eso. Del polvito. Sí, sí. Este, para que entonces... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué usaste? ¿Qué producto? Eh... de este, Infinity. Este... Infinity. Sí, básicamente ese producto está diseñado para tú no tener que consumir más nada durante tus eventos. No tienes que tomar por ejemplo el electrolito en otra botella no tienes que tomar comer hieles no tienes que comer barra no tienes algo. que tomar agua está todo ahí no, todo literalmente okay. o sea, por 16 horas literalmente lo único que hacía era tomar de esta botella y, y funciona porque bueno, no me no me no te da dolor de barriga está diseñado para ser lo más fácil para el estómago posible pero eh, yo estaba tomando la misma cantidad, a pesar de que la intensidad de las cuestas pues cambiaba. Uh -huh. Por ejemplo, esto era algo que él me estaba compartiendo después del evento, era como que tú tomaste una botella, 300 calorías, no importa si estabas bajando o si subiendo una cuesta. O sea que la demanda energética no era la misma. Exacto, y él me dijo... Ahí cuando, te mandaste. Cuando estás poniendo tu cuerpo bajo mucha presión, por ejemplo, tienes que cortar un poquito las calorías, para que no se forme un tapón, porque la sangre se te está yendo para las piernas o para el estómago, sí, y tío. pues ese tipo de ajuste que se hace prácticamente on the go, claro. Que, pues, yo, yo no lo sabía, pero on the go, pero fuera de, de esa situación, verdad, que me estaba pasando donde realmente el, del estómago me sentía bien. Lo que pasa es que en, en la garganta sentía como que tenía un buche. Sí y, pues básicamente, eh, cuando llegué a la Punta, ya yo estaba como que restringiéndome eh, de, de tomar este, el producto, porque dije, mira, ah, eh, no me siento bien, si esto puedo vomitar, qué sé yo. Este, pero por otro lado, no puedo parar de tomar, porque ahí está toda mi nutrición. lo uh -huh. so que yo dije, si yo no me obligo a vomitar, no voy a llegar porque voy a bonkearme. Ok. Pero cuando llegué a ese dije de como darme un break. Estoy me siento bien, las piernas también, pero simplemente tengo que eh, sacar lo que sea que esté atorado en la garganta. Y directamente yo mismo me empecé a presionar en la barriga hasta que lo boté. ¡Wow! Y... <risa> Hiciste una maniobra de hemlich. <risa> Ahí no feeling O sea, llega un punto en que tú pasas la barrera del dolor y es como que te sientes más cómodo, vas a tu paso, es como una conexión mental entre bicicleta y cerebro y piernas que se en una y te y fluye. Pero y entendiendo también que mientras más te acercabas a la meta más cansado estaba. Pero las cuestas más duras por lo menos entiendo que en esa ruta, me imagino yo que fue llegar a Orocovis, a al mirador. No, este, realmente esa, esa no estuvo difícil. Esa no es tan larga. El, el problema era yo literalmente tratando de mantener los niveles de energía altos, sabiendo fue como que mi, mi dilema en esa situación en cada pedazo de la ruta habían como que retos diferentes okay. pero las cuestas no eran el dilema honestamente te puedo decir que aunque mucha gente pensaría como que ah, la cuesta es el mayor reto para mí físicamente solamente hubo una cuesta que yo dije wow estoy bien tanto pero el reto, el reto de las cuestas eh, la parte de la nutrición, la parte mental, no necesariamente porque estaba cansado, sino más por las dudas de si realmente tengo la capacidad para terminar. Por eso, o sea, ahí, ahí en esa parte, eh, me imagino yo, porque uno lo ha vivido también, tú no estás pensando en, en, en cuánto te falta llegar. Tú estás pensando quizás en el próximo, en el próximo oasis, por decirlo así, lo más cercano posible. No, no poniéndote como que esa carga mental de todo lo que te falta. Bueno, hasta cierto punto, sí tenía la carga porque yo sabía que pues, sí, era, lo que que te era faltaba. una corrida vital Pero para mí, y esto fue algo que honestamente yo no me esperaba, es que típicamente cuando uno va a hacer un evento así largo, uno dice como que ah, tú vas a empezar bien, y eventualmente el cuerpo te va a cansar y ahí es de... que entonces tú empieza a pelear con la mente para no quitarlo típicamente eso es no lo que no esperaría en mi caso fue bien diferente y de hecho yo creo que ayer más como la fue una batalla que fue que para mí desde el principio mi mente se... mi mente estaba en contra de mí desde el principio y eso era algo que yo obviamente no me esperaba este, yo pensaba como que pues, la, posiblemente yo puedo llegar hasta Orokovi y me siento bien, después me empiezo a sentir cansado y yo sé que de Orokovi en adelante es cuestión de batallar con los pensamientos, no hacerle mucho caso. Ese era mi pensamiento antes del evento. Mm -hmm. De repente. Salgo de Mayagüez a las 4 de la mañana con las calles oscuras, todo, <risa> solitario. y lo primero que me empieza a, decir a es que caramba, yo hago aquí, como que, o sea, por qué rayo yo estoy a las 4 de la mañana en una carretera que ni siquiera conozco, este, no sé, verdad, cuán seguro, cuán peligroso es, hay gente que estoy poniendo técnicamente en riesgo para venir a ayudarme, este, y, Este, cuestionándose porque yo estaba haciendo lo que estaba haciendo si realmente yo tenía la capacidad de una de las cosas por las cuales yo no no dije mucho lo que iba a ser era porque pues si yo voy por mi propia cuenta y lo hago pero a cierto punto pues no puedo más pues me quito y no pasa nada porque nadie lo sabía exacto pero al yo tener literalmente mis mi, mi papás este, amigos que viajaron de Colorado para venir a verme eso fue un incentivo mayor eso fue una presión mayor de que yo dije wow tanta gente confió en que yo dije que iba a hacer esto y ellos literalmente creen que yo puedo hacerlo y tú no lo creías y mentalmente ese día yo no lo creía y era como esa presión de que wow este, hasta dónde realmente Realmente, yo puedo llegar antes de quitarme y, y pues literalmente empacar y, y, y quedar mal con todo el mundo. Y que, pues, obviamente, la próxima chida diga como que voy a hacer algo, pues nadie me va a que porque me quité. Bueno, esa parte te la tengo que refutar, mi pana. porque eh, las grandes estrellas del deporte. Antes de ser grandes estrellas, se estrellaron. Así que, o sea, el que, el que te sigue es porque sabe que tú tienes la vía para tirarte la maroma. Si en algún momento no se dio, pues no se dio. Y cambió de plan. Pero al final del camino lo lograste. Uh -huh. Y entonces... ¿Qué cuesta? va a ponerlo de esta manera, porque es que esa, esa pregunta se va a hacer todo el mundo, que cada quien la corre distinta. La más difícil. ¿Se te hizo más difícil? Eh, fue una que no sabía hecho mi vida, ni sabía que la que existía en Cayeri, creo que se llama la 7715. Ah, papá, esa es la de Jajón. Exacto, sale de Jajón. Eh... <risa> Me tengo que reír, pues yo la conozco pero pues no la, no la conocía, honestamente y de calle hacia Yabucoa yo nunca corrí esa, esa ruta yo solamente corrí de ponce a mayagüe este, obviamente la zona de toro negro porque pues, es lo más cerca que me quedaba pero y un día que hice a 100 millas que fue que llegué a esta calle y diré bolsa la golpita quedó quedando a la izquierda exacto sí y dobla está la izquierda sí. Entonces baja a la calle ahí. Exacto. Sí. sí. sí. Ahí conectaste con la 14. Mm, es en la col, ¿verdad? Exacto. Ah, ok. Sí, es esta misma. Sí. ¿es esta misma. Pues, básicamente ahí después eventualmente termino en eh, la intersección con la 1. Exacto. Que la ruta panorámica seguía para la izquierda, pero ese día, pues yo seguí para la derecha para correr para la y no Exacto. Este, sí, porque esto es la 1. ¿Tú si es Cagua. cagua, No. No dices este callej, No, este callej, te llevaste para el sur, en callej. El estaba en la 1 hasta que en cierto punto me metí por esa Sí, porque esa es la que te saca por Garza, para allá arriba, por el lago. Perdón, Guilarte. Eh, Carite, Carite. ¿no? Carite, perdón, Carite. Sí. Pues esa, esa cuenta... Aunque ya físicamente me sentía bien y me había recuperado de, de, de la que la garganta, eh, pero fue una simplemente como que se me hizo bien espina, no sé por qué. Es que en Pina. <risa> ah, pues. es empina. Es empina. Como... No, yo, yo lo visualizo también como que después que ya tú subiste el toro negro y llegaste oro COVID, eso es lo que yo me refería ahorita, de ahí para abajo realmente no subes tanto porque empiezas a bajar. Tienes que subir ahí bonito otra vez. Este, pero de ahí bonito eso es bajando hasta calle Y entonces ya ahí, pues como que el cuerpo como que se, como que se relaja un poco. Y cuando tienes que empezar a subir de nuevo, el cuerpo va a decir, espérate, ¿qué sabes? Pues eh, esa es la una, yo te puedo decir como que ahora, yo recuerdo que esa, la, la sufrí, pero obviamente me sentía lo suficientemente fuerte para, para ¿Sí? batallarlo, pero... ven acá? Y esa cuesta, a esa hora, eso fue ya de noche, eh, ¿verdad? No, eso era ya como las 5 o 6 de la tarde.